Star Wars, es larguita, te hay por ahí para abajo y después tenéis que cruzar allá un rato un plano. Sí, me voy a poner a pelarle el cable a la cámara un rato y, y a hablar solo. Chiquillo, un gusto. Igual. Todo bueno sí, la pedalía. Ah. Quebrar el manzano. Star Wars. Que maestro Raimundo con su perro, Blacky Blackie. Yo, yo quiero hacer eso algún día. Vamos a poner una musiquita. Esto nos lo vamos a tomar con calma. El Bluetooth. Inglés intenso. Shuffle. Estoy arriba de Star Wars. Esta es una pista que recorrimos con la Valentina hace como dos años, cuando ella estaba recién empezando. Tengo recuerdo una pista muy bonita, pero mucho repecho. Así que hoy día vamos a ver realmente qué está hecha. Me voy a tirar a ritmo, a conocerla y pasarlo bien. Qué rico bajar con música, weón. Oh, qué rico. ¿verdad? Ladereo, esto se parece a la ambara. Es como un plano inclinado. Buena onda. Pero harta pedalea entre medio para mantener la velocidad. Oh, oh, oh, racing. Uh, oh, oh. Debieron haber visto eso. Oh, y eso también. Oh, tremenda quebrada que tengo acá a la derecha. No mires para dónde lo quieres ir. Oh, oh, oh. Está que Qué rico, ¿eh? ¿Qué pasa, Raimundo? ¿Estaba tomando agua? Sí. Bacán, oye, rica la pista. Pero está muy suelto de arriba Oye, qué bonito, weón. Sí. <ríe> Voy no como escuchando sirve. música así como. ¡Ah! Sí. Con la locura. Blacky Trail Dog. Uf. Oye, la media trialera, weón, está muy buena. ¿Esta era la que te decía? A ver qué se podrá hacer, uh. oh. Oh. Oh. Oh. <risa> la tengo que hacer igual que el Blacky. Bueno. <risa> ya, para la próxima, seguimos probando. ¡Qué estilo, Blacky! Como cómo va tomando las curvas. ¡Wow! ¡Wow! Mira cuando te toque esa situación. ¿Cómo la hacía ahí? ¿Cierto que acá venía ahí? Te chantaste en los frenos y la perdiste, seguiste derecho Trata de despreocuparte un poquito de los frenos Pero bajar el pie de afuera Y meter la bici para adentro así Porque la guana si se va Se va a ir para arriba y para abajo Y no para afuera que puede haber quizás qué cosa ¿caché? Me voy a meter por adentro para que cachéis que voy a pasar de largo derecho Ahí le entré por dentro Pero la di harto la bicicleta porque mi misión ya no era bombear el va a salir con más velocidad, era quedarme adentro. Da miedo, pero sabéis que hasta practicar la chantada mítica? Dale, metí la curva nomás, es lo mismo casi. Ahora pensé que iba a salir polvo, pero se agarró con todo. Oh, oh, por encima de las piedras. Oh, oh. Oh, la cagó. Oh, esa chica no está hermosa. Uh. Bueno. <risa> Filete. Wow. al strike pero a lo tonto uy que onda oh no errores seguidos pero sí ah, aquí creo que conectamos con la subida derecho por aquí creo llegamos abajo es... oh. está bien qué te pasó oh, espero pero que nada Shit. Oh. Estaba muy resuelto oh, ¿Está bien? El gesto técnico iba Pero está suelta la curva ¿cacha? No, acá está todo lo suelto Sí, no, esta cuestión es puro polvillo oh, está, está ¿Se está pasando el dolor? Sí, está pasando ¿Cuál te ¿Dónde ¿Vamos a empate, no? Mampada todo estuvo? Right. que rico segunda que no estamos tirando bacán esa mano me la tiro hace años esta cada vez más grande weón una guayesta te la tirais igual es pecho tira tiraba que se mo. no, morir dale, <risas> el tío iba a la así dale, <risa> la es <risa> <sad> un <derfung> labón <ríe> no soy <sí>, mamá <risa> la mejor mis nuevos amigos la <risa> Yo creo que es mejor se, para que no se te, te empiece a doler más el hombro o cualquier cosa. Mientras está calentito todo bien. Sí, al final uno termina siendo propietario mayoritario. Como respira, weón. Te lo riendo, weón. Te lo riendo. se te ha medio averiado el dueño. <risa> <risa> sí, oh, uh, Chao chiquillos chiquillo. Cuídense, chiquillo. nos vemos ¿Ya? ¿Se, se, se, ¿Se miró la rodilla? No, mm. oh, ¿cachaste eso va? El medio cortado el medio Oh, el medio cortado que se tiró. <risa> ¿Cómo? <risa> el buen humor es lo último que se pierde. Estaba para allá. Ahí. Uh. Ah. Perfecto, bueno. No, nada de ducha, directo a la... Sí, no, está guayando. Sí, obvio. Esto es, pero crítico. Te está empezando a doler cada vez más, ¿o no? Sí. No tengas miedo de llegar impresentable a la clínica. Oh, sí, no, <risas> sí. Yo llegué, bueno en pelotas. Se supone que debería tener convenio. ¿Nunca había estado acá? No. Bonito Oh, dolor. Che, ¿estás bien para manejar? Espero que sí <risa> Raimundo, bueno oh, Recupérate, compadre oh, y... Me oh, la adentro. Bota, recupérate pronto, bueno Eso acaba de ser una andada con Raimundo Compadre, muy buena onda que conocí acá Le di un tip, se lo tomó muy en serio Ojalá le vaya bien con el hombro Se recupere pronto lo yo me voy de vuelta para la casa, así que si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que conozca Star Wars y si le gustaría echarle una mirada, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el sal. ¿Cómo le va señor? ¡Uy, oh, bueno, el medio pique que me mandé! ¿Cómo te va compadre? Del Durano. Bueno Cargamento ¿Cómo estás, Matías? Bueno. ¿Y tú? Oh, bueno verte, compadre Igual, compadre oh, ¿Qué les llegó? Ay, oh, oh, cantidad de cajas Mira, muchas, muchas repisas Estoy viendo la 2019, viene una bien loca, Entonces ¿En serio te llegaron el, el catálogo? Me llegó desde un modelo que quieren lanzar Que lo van a lanzar, verdad oh, Ay, que está linda esta tienda, man Aro 29 adelante, 27 y medio atrás Ah, no te creo. ¿Cacha? Bro? ¿Y Endurera o qué? Endurera Frirraidera. 170 atrás, 160 al la... alto. Oh, la dura. Hoy oh, te voy a dejar unos stickers acá. Ver, nomás. Excelente. Oye, cuéntame cuéntame el tiro no de estas cajas. Nos viene llegando el cargamento 2019, así que están todos invitados cordialmente a conocerla, a... hablar de la bicicleta, eh, Abierta, las puertas están abiertas. Gerónimo Alderete, 1289, local 1.